Muy buenos días, eh, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia a quienes hoy nos honran con su presencia, como es el alcalde de la ciudad de Salamanca y el rector de la universidad, que son desde luego no solo receptores, sino elementos, agentes activos primordiales de este hospital de Salamanca. Quiero agradecer también al consejero de Sanidad, al gerente del hospital y todo su equipo, a todos los profesionales del centro, a los representantes de los medios de comunicación que aquí hoy nos acompañan. Buenos días, muchísimas gracias. En fin, A, a quienes eh, también de manera reducida por el salón. ...y por otras circunstancias a todos los representantes de los profesionales del centro... Eh, ...yo lo que quiero es trasladar la importancia del Hospital de Salamanca... Eh, ...enhorabuena a los 5.000 profesionales de SACIL... ...más 800 personas más de eh, contratas, de servicios externalizados... ...que dais vida con vuestro trabajo diario... ...a lo que es un centro puntero, un referente en el panorama sanitario de Castilla y León y de España. Quiero destacar y agradecer una vez más eh, el gran desempeño, la labor muy importante que se ha realizado a, la labor, en el, a lo largo de la pandemia. Fueron meses muy duros, todavía el virus está entre nosotros, pero no es menos cierto que la ciencia... La vacuna nos ha protegido. Hay que seguir teniendo cuidado, por eso tenemos que tener la mascarilla y es algo importante. Y es verdad que desde hace unos meses el nuevo hospital es una realidad. Yo creo que es un hospital moderno, un hospital espacioso, es un hospital que ha ganado en eficiencia, en accesibilidad, en tecnología, en confort… Sé que hay todavía pequeños detalles que corregir, que se está en ello, pero no es menos cierto que contamos con mejores instalaciones, con un equipamiento de primera, no solo en Castilla y León y en España, sino también en el ámbito europeo, para avanzar en el objetivo fundamental que tiene un profesional de sanidad, ...un centro de estas características como hospital que es cuidar, mimar, proteger, curar a los pacientes. Y a veces en el debate y en el diálogo se nos olvida que ese es el objetivo fundamental de quienes trabajáis aquí... ...y de quienes tenemos que ayudaros para que hagáis de la mejor manera posible vuestro trabajo. Cuidar y curar a los pacientes... Pues bien, esa es nuestra responsabilidad, poner a vuestra disposición los mejores instrumentos para facilitar vuestra labor. Y sobre todo, quiero eh, hacer una referencia al rector de la Universidad de Salamanca porque quiero, eh, creo que es fundamental que el hospital sea un elemento crucial de conexión con la Universidad de Salamanca y con todos sus centros asociados para dar un impulso a la docencia, que siempre se ha caracterizado Salamanca por la docencia sanitaria. De hecho, yo creo que es una de las primeras facultades que, de los primeros estudios que se impartieron en nuestra universidad. Y no solo a la docencia, sino a la investigación. Hablaba de los centros asociados y que eh, la presencia de la Junta y de otras instituciones es crucial y tenemos que seguir apostando por ello. Quiero decir que eh, todavía queda mucho trabajo por hacer, dada la gran complejidad del proyecto. Estamos hablando de un proyecto que son décadas de estudio, de planificación, de ejecución y todavía queda el, eh, la eliminación del hospital clínico, quedan unos meses, y la construcción del nuevo edificio. Incluso estamos estudiando la posibilidad de obtener mejoras en ese edificio. Eh, estamos hablando de casi 300 millones de euros de inversión eh, en lo que es eh, obra civil, en lo que es tecnología, en lo que es material. Eh, y vuelvo a decir que es algo de lo que nos tenemos que sentir mmm, bueno, pues satisfechos, aunque no conformes. Tenemos que ser más ambiciosos. Avanza a buen ritmo el desmontaje y derribo del hospital clínico. Eh, ahí se alzará el edificio de consultas externas, de área administrativa y de gestión. En fin, se están agilizando los últimos eh, trámites relativos al parking, para que los usuarios lo puedan utilizar en las próximas semanas. También también tema de cafetería, que sé que es un tema especialmente que ha generado inquietud eh, en, en todos. Yo creo que un hospital de estas características, y ahora me refiero y, y me dirijo al alcalde de la ciudad de Salamanca, eh, es desde luego un foco de actividad y de talento generador de oportunidades. Desde luego el hospital de Salamanca ya es parte del motor cotidiano y diario de la ciudad. Por tanto, felicidades alcalde, porque bueno, yo creo que es algo que nos tenemos que sentir todos profundamente orgullosos. Es un lazo que ata, por un lado, el saber, la ciencia, la ciudad, la universidad, la Junta de Castilla y León, con el nombre de Salamanca. Y estamos orgullosos de que este hospital, es el hospital con mayor cartera de servicios de Castilla y León. Es el único que tiene el nivel 4 en la comunidad. Es centro de referencia en muchísimas especialidades y técnicas. Es el mejor hospital de Castilla y León según el índice de excelencia, de excelencia hospitalaria del 2021. Es el hospital con el mayor número de residentes de la comunidad. Se ha incrementado, por poner una fecha de referencia, en los últimos cinco años, en 800 personas, las personas que en el ámbito de la Consejería del SACIL, de la Consejería de Sanidad, trabajan en el hospital. Por tanto, se ha incrementado el número de personas, se han incrementado el número de residentes. No solo hemos hecho un esfuerzo por la obra civil, por la tecnología, sino quien sostiene con su quehacer diario, que son los profesionales. Sabemos, y he tomado buena nota porque he tenido que ver la, eh, algunos servicios, he tomado buena nota de las peticiones, de la fidelización de los residentes, de los contratos temporales que hay que mejorar, que hay que garantizar. Vamos a trabajar en ello para que eso sea una realidad. Pero sí quería decir que es eh, un hospital que cuenta con un excelente grado de satisfacción por parte de los residentes. Lo quería destacar y con una buena valoración también por parte de los pacientes en lo que son las encuestas de satisfacción. Y bueno, yo creo que mmm, tiene que haber buen ambiente en los profesionales, pero tiene que haber un grado de satisfacción adecuado en los pacientes. Y como digo, somos ambiciosos, queremos seguir trabajando para mejorar y un ejemplo es el plan de choque para las listas de espera que está dando ya sus resultados. Estamos mejorando las listas de espera en general en toda Castilla y León. Casi un 8% desde el 31 de marzo. Eh, estamos hablando de 3.300 personas que han salido de las listas de espera. Y eso es gracias al fruto, al buen hacer de los profesionales. Y se lo quiero reconocer y se lo quiero agradecer de corazón. Pero también quiero recordar que hay una voluntad política para que esto eh, sea una realidad. Y yo creo que esa conjunción, el esfuerzo y la colaboración de los profesionales y la voluntad política del Gobierno de Castilla y León están dando esos frutos que hace que en Salamanca además el descenso sea mayor porque estamos casi en un 9% de, de descenso, 660 pacientes que han salido de las listas de espera. Os felicito a todos los que aquí estáis, de verdad, de corazón. Y anuncio que este hospital va a incorporar un servicio pionero en Castilla y León porque un hospital como este no puede quedarse quieto, tiene que ser ambicioso. Y se están trabajando en muchos proyectos de colaboración, ...de trabajo en red con otros hospitales... ...se está trabajando en otros proyectos de ámbito europeo... ...pero yo quería destacar en estos momentos... ...la unidad de atención y seguimiento en domicilio... ...a los pacientes trasplantados de médula ósea... ...que es una unidad que desarrollará sus servicios... ...en el próximo otoño... ...pero hay muchos proyectos... Eh, solo visitando eh, un par de servicios me he dado cuenta que estudiar medicina, aprender a manejar los aparatos y la tecnología, la gestión del de personal, la coordinación entre los servicios, la colaboración entre los hospitales, también saber gestionar proyectos que posicionen al hospital dentro de la Unión Europea es algo especialmente referente y, por tanto, yo me voy profundamente orgulloso y satisfecho. Eh, preguntaba en una de las reuniones quién llevaba aquí 15 años, se lo podría preguntar también a ustedes, algunos sé que llevan aquí 15 años. Hace 15 años se presentó el plan director del Hospital de Salamanca y hoy vemos que es una realidad. Eh, bueno, pues yo he tenido la, la fortuna eh, por las circunstancias de la vida y el reconocimiento de la sociedad salmantina de acompañar en ese esfuerzo de la ciudad, de la provincia, de, de la comunidad autónoma, de que esto sea hoy una realidad y me voy profundamente satisfecho. Yo no, no quiero terminar mi intervención, aunque voy a hacer dos referencias más. Una pequeña referencia sobre eh, los incendios y, y también una referencia sobre el, aniversario, el 25 aniversario de la muerte, el asesinato de, de Miguel Ángel Blanco. Pero creo que la Junta de Castilla y León está a vuestro lado, al lado de la ciudad de Salamanca. La Junta de Castilla y León está al lado de la Universidad de Salamanca. Y juntos vamos a hacer grandes cosas y el hospital es un buen ejemplo de ello. Eh, sí, respecto del de incendio de Extremadura, quería decir que en fin, estamos colaborando con la Junta de Extremadura. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Extremadura, al que le traslado todo nuestro apoyo y solidaridad. La coordinación de las administraciones es eh, efectiva. También decir en este sentido que la gestión del de incendio, el puesto de mando principal que está en Extremadura, hay coordinación de los técnicos de la Junta de Castilla y León. Eh, también los consejeros están hablando de manera cotidiana. En fin, nuestro apoyo a la Comunidad Autónoma de Extremadura y también decir que quiero aplaudir el esfuerzo de todos los que trabajan en la extinción de incendios y, sobre todo, poner en valor la colaboración de todas las administraciones. Desde la, el Gobierno de Extremadura, que es quien coordina y dirige, y quienes colaboramos, fundamentalmente porque ha entrado en el territorio de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, pero otras comunidades autónomas, el Ministerio de Transición Ecológica, también el Ejército a través de la Unidad Militar de Emergencias, en fin. Yo espero que si las condiciones climáticas eh, se mantienen, eh, avanzaremos para estabilizar, al menos en la parte de la lengua que ha entrado en Castilla y León, para estabilizar totalmente el perímetro eh, y quitar las llamas para evitar el riesgo de reproducción de, de incendios. Además, saben ustedes que ayer hubo una acumulación de incendios en la provincia de Salamanca importante. En fin, desde Candelario hasta los Arribes del Duero eh, fue bueno, pues un día de trabajo intenso. Ahora estamos centrados en la gestión de este incendio de Extremadura. Y no puedo concluir sin mencionar que hoy se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco tras el secuestro y posterior asesinato a manos de la banda terrorista de ETA. Luego acompañaré al alcalde y al resto de instituciones salmantinas en el minuto de silencio en la Plaza Mayor de Salamanca. Eh, yo quiero decir que Salamanca ha sufrido mucho a manos del terrorismo no solo por los que los atentados que aquí sufrimos, sino porque han sido muchísimas las personas de Salamanca que han fallecido a manos de, la banda, de las bandas terroristas asesinas, ETA, Grapo y otras. Yo creo que hoy debemos recordar cómo se merece a un héroe de nuestra democracia, un héroe que él no eligió esa situación, pero es que su muerte es una de esas fechas... ...grabadas a fuego en la historia y que no la olvidaremos nunca. Todos sabemos qué hacíamos hace 25 años. Todos sabíamos qué es lo que hacíamos tal día como ayer a las 4 de la tarde... ...cuando se produjo ese asesinato a cámara lenta. Y yo creo que es bueno recordar que Miguel Ángel Blanco nos unió a todos... ...en la lucha como el terrorismo y que hizo que algo cambiara para siempre. Y yo puedo decir que más allá de cualquier otra consideración... En los libros de texto de Castilla y León se va a estudiar lo que significó el terrorismo en la transición española, lo que significó la lucha contra el terrorismo y lo que significó eh, saber eh, lo que era ETA y, desde luego, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En los libros de texto de los escolares de Castilla y León incluyen ya esta materia y para próximos eh, eh, cursos se seguirá estudiando lo que era esto, la lucha contra el terrorismo y la muerte de Miguel Ángel Blanco, que no fue en vano. Quiero decir que es importante que las nuevas generaciones sepan lo que de, de verdad pasó y para que permanezca viva en nuestra memoria y en la de las nuevas generaciones. Yo, por mi parte, nada más, me siento con verdadera emoción, orgullo, satisfacción, eh, de lo que hemos conseguido entre todos en Salamanca. Los profesionales, los equipos directivos, que también hay que reconoceros vuestro esfuerzo, las administraciones, aquí están representadas dos de ellas muy importantes, la ciudad y la Universidad de Salamanca. Y sobre todo que vamos a seguir trabajando para que este hospital, en colaboración con el resto de hospitales de Castilla y León, hagamos de lo que es la sanidad de Castilla y León una de las mejores y más avanzadas de España y, sobre todo, que tengamos más ambición, más ambición de futuro para tener nuevos proyectos, para tener nuevos eh, equipos tecnológicos y para tener más profesionales. Y por mi parte, nada más. Y si no hay preguntas, pues muchas gracias.